Hola, hoy es día de pitas, bueno en realidad es día de falafel, vamos a comer falafel pero para el falafel necesitamos unas buenas pitas, no como las flaquitas, esas planas que conocemos que venden en los supers o en algunas tiendas tanto aquí en España como en México, sino vamos a hacer unas que son un poquito más gorditas y las vamos a hacer algunas en el horno pero si acaso no tienes horno te vamos a enseñar también cómo las puedes hacer en una sartén así que mucha atención vamos a empezar, necesitamos primero 300 mililitros o gramos de agua tibia que no te queme la mano ¿ok? solamente tibia esto va a ser para activar la levadura tenemos 300 mililitros con cuidado porque luego se pasa ¿ves? 397 ahí está 300 mililitros o gramitos, tenemos un sobrecito de levadura de esa que venden en la tienda que viene en individual, en este caso tiene 7 gramos, vamos a echar esto, la otra cosa que vamos a echar son eh, 500 gramos de, de harina, pero primero vamos a echar un poquito de azúcar yo le voy a poner una cucharadita de azúcar eso es para alimentar la levadura, no nos gusta mucho utilizarla, pero bueno, le sirve a la, a la levadura para, para, para crecer más rápido, ¿no? Así nos va a crecer un poco más rápido el pan. De sal vamos a echar la misma cantidad, solo que no con esta cucharita, así que va a ser a, a por cálculo. Una cucharadita de sal, más o menos. Y medio kilo de harina que ya tenía pesada. Y simplemente vamos a revolver esto para integrarlo. Que se integre muy bien. En algún momento vamos a tener que meter la mano. Ah, espera, que me faltó el aceite de oliva. Necesitamos unas dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Yo se lo he hecho a puro ojo. Una, dos, pelín más. Un poco más de cucharadas de aceite de oliva, cucharadas, soperas, o sea, con la que comes la sopa, porque creo que en España a las soperas le dicen con la que sirves la sopa, y eso pues no, es demasiado. Entonces, en algún momento nos vamos a tener que ir a, a mano, saco mi maravillosa espátula o rasqueta, que nunca debe faltarte esto si quieres hacer pan, digo, puedes hacerlo sin, pero es mucho más fácil, te va, te va a aliviar mucho la vida tener una espátula de esta, y continuamos con esta de momento solamente quiero integrarla ok, todavía no la voy a amasar, la voy a dejar reposar un poquito para que las levadura, la levadura vaya haciendo su trabajo, así que de momento solamente la voy a integrar con esta cantidad tenemos entre 10 y 12 pitas, más o menos, depende de cuánto las hagas. Son unos 800 gramos de, de masa, un poquito más de 800 gramos. Entonces, si las haces de 80 gramos cada pita, pues te salen 10. Si las haces de 70, te salen 11 y una pequeñita. Ahí le vas calculando también para ver qué, qué es lo que, lo que prefieres, ¿no? Entonces, bueno, tengo aquí mezclada ya mezclados he mezclado mis ingredientes para esta masa y lo que voy a hacer es dejarla nada más reposar así, para que se vayan integrando, para que el calorcito del agua tibia que le pusimos vaya haciendo trabajar a las levaduras, que las vaya despertando del letargo en el que estaban en ese sobre. <ríe> ya reposó la masa y la vamos a sacar de su confinamiento temporal. Se nota que no están abiertas las peluquerías, ¿no? Y como yo no me puedo cortar el pelo solito y no me saben cortar el pelo aquí en la casa, pues nada, aguantaremos así que ha crecido como pasto el, el pelo solito. Ahí bola. Bueno, vamos a amasar, es hora de amasar. Tenemos que hacerlo 10 minutitos eh, como tú estés acostumbrado. En este caso yo sí pondría un poquito de, de harina porque esta masa es un poquito más húmeda, no es como la del, la del pan de masa madre y bueno, para lograrlo, ya está, ya chupó eh, la harina, toda el agua que tenía que chupar entonces ahora simplemente nos toca darle una buena masadita de 10 minutos en 10 minutitos volvemos y vemos cómo va Vamos recogiendo aquí ya la masa, ya lleva 10 minutitos que la estuvimos amasando, no le puse más más harina de la que ya vieron, eh, hicimos 10 minutitos de amasado, si se dan cuenta ya queda una masa tersa, una masa ya mucho más manejable, muy elástica, eso es lo que buscamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? La vamos a dejar en el molde, que crezca entre una y dos horitas entonces ponemos un poquito de aceite en el molde porque esto va a crecer bastante de todos modos lo vamos a tapar y la echamos ahí la mandamos a su confinamiento forzado en este caso se va a quedar ahí una o dos horitas hasta que doble el volumen uh -huh. la tapamos para que no se nos reseque la masa y luego volvemos. Ya terminó de crecer y creció un poco de más esto. Pero bueno, no pasa nada. Es lo que queríamos, que estuviera bien, bien fermentada esta masa. Pero miren, ¿se acuerdan? Estaba por aquí. Ya dobló, pero con creces, su tamaño. Entonces vamos a despegarla de aquí. Y acto seguido la sacamos. No importa ahora que se desinfle, no, no va a pasar nada porque de todos modos tenemos que ir haciendo las bolitas. Y bueno, primero que nada quiero ver cuánto cuánto nos pesa la masa para ver cuántas... Eh, miren, eh, uh, se desinfla. Así. Entonces, lo que quiero ver es cuánto pesa esta masita. Vamos a ponerla aquí. Un momento Lo ponemos ahí para saber cuántas pitas vamos a hacer. Entonces ahí está en 0 gramitos. Y resulta que tenemos 818 gramos de masa. Eh, en este momento yo creo que sería bueno empezar ya encendiendo el horno y dejándole la bandeja grande porque se tiene que precalentar y de preferencia que esté bien caliente el horno porque las vamos a echar en la bandeja ahí está nuestra bandeja vamos un poquito más arriba ahí y vamos a prender el horno lo vamos a poner en lo máximo calor arriba y abajo y cuando las vayamos echando las vamos poniendo ahí para que se vayan eh, inflando van a ver qué bonitas quedan Ok, 800 gramos, la sacamos aquí, ahora sí vamos a necesitar un poquito de, de harina en la mesa, nuestra mesa de trabajo, sobre todo ahí donde la vamos a, a dejar crecer, este ya no lo necesitamos, este sí le ponemos, pues así directamente, un poquito de harina aquí, para que no se nos vaya a pegar la vaga. Este, ¿se acuerdan que les decía? Eh, no solo nos sirve para, para despegar, sino para ir cortando. ¿Qué hacemos? ¿10 de 80 gramos o hacemos 11 de 70? De 80. De 80. Bueno. ¿No me compras 72? ¿76? Va. Ok. 76 gramitos. De momento solo la vamos a separar. Vamos haciendo bolitas de entre 75 y 80 gramos, ¿sale? Tenemos aquí nuestras pedacitos de masa, nuestras porciones de masa ya eh, pesadas. La manera más sencilla de hacer esto es hacer como nuditos, como paquetitos. Vas haciendo una bolsita, ¿ves? Como si fuera un globito y vas metiendo todo debajo. Eh, si tienes manera de hacerlo, pues lo ideal es así. Esto se llama bolear que poner un poquito de harina por ahí y vamos poniendo las bolitas a reposar ahí Nos das una ayudadita así con las manos y una boleada, que le quede el ombliguito ahí debajo aquí están nuestras bolitas ya creciendo las dejamos ahí unos 10 minutitos, miren, ¿Eh? ya están estas listas, entonces vamos agarrando primero las primeras que pusimos, las últimas las dejamos ahí, las tapamos un poquito para que sigan fermentando y que no se, que no se nos resequen, ponemos bastante harina en el rodillo, palote creo que le dicen aquí, y las vamos aplastando, las vamos dando forma, lo que pasa eso es que necesita un poquito más de, de harina y tenemos que darle un buen tamaño, un poquito más que esto, y ya que las tenemos de este tamaño, hagan de cuenta que esto estamos haciendo pizza, ¿eh? o sea la misma masa le sirve exactamente para la pizza tal cual más o menos así ¿OK? entonces yo voy a poner esta por aquí y voy a seguir con otra más cuando tenga unas tres eh, volvemos para echarlas al horno juntamos tres para abrir el horno cuidado que está hiper caliente y las vamos echando ahí al fondo, con mucho cuidado de no quemarte, no hace falta poner harina, no hace falta poner aceite, simplemente metemos las pitas, así, está ardiendo esto, y la tercera y cerramos. Y aquí es donde empieza la magia, la verdadera magia de las pitas, mira cómo se van inflando, Aquí ya empiezas a salivar, te lo pongo en cámara rápida para no perder tanto tiempo, pero mira qué maravilla, yo hoy las voy a rellenar con falafel, luego te pongo una foto, pero tú piensa qué le vas a poner dentro. Qué hermosura de pitas, ¿eh? las vamos a sacar para que no se nos pasen, mira, wow. ahí las vamos poniendo, qué hermosura de pitas. Y estas están ideales para rellenarlas de lo que tú quieres. Ahí en México, pues los tacos árabes, aquí el kebab, cosas de estas. Eh, y ya le vamos a pagar porque las otras tres, las últimas tres que tenemos aquí, que están marchando, las vamos a hacer en la sartén. Te quería decir que utilicé harina común. No utilizo ni doble cero, ni de alta proteína, ni nada. La que encuentras en el súper, la más barata, esa es la que utilizo yo. Eh, también te quería decir que yo no soy panadero yo soy un aficionado a la panadería que lleva muchos años haciendo esto que no me salen redonditas pues no, no me vayas a criticar porque no, no están redonditas pero te aseguro que están buenísimas ahora tapé el sartén con otro sartén porque no tengo una tapa del tamaño para simular el calor de un horno que es la mejor manera que lo puedes hacer vamos a despegar esta de aquí ya reposó ahí un ratito entonces la ponemos y la tomamos. Y vamos a esperar unos 30 segunditos porque esto va a calentarse en nada. Ahora, otra cosa. Hicimos 11 porque las hicimos al final de 70 gramos y nos quedó una pequeñita. Esto en México le llamaríamos el pilón. Aquí en España pilón es otra cosa. Entonces el piloncito para México y una extra para España. Okay, vamos a ver cómo va esta. Vale, falta un poquitín más. Y la volteamos. Efecto horno. Y tenemos además un olor aquí. Ahí adentro está el falafel. Lo estamos haciendo al horno. El falafel no solamente se fríe. También se puede. mira, mira qué hermosura. ¿eh? ¿Ves cómo el efecto horno ayuda bastante? ¡Qué preciosa! ¿Sí? ¡Y listo! Sacamos esta otra pita ¿Sí? Esa es la idea ¿Sí? y el piloncito la tapamos la echamos ahí y la tapamos unos 30 segundos, un minuto vamos viendo que no se infle demasiado que se empiece a despegar pero no que tenga chipotes, que no tenga bultitos. Porque cuando empiezan los bultitos, ya del otro lado ya no se nos cuece, ya no se nos infla también. A menos que sea en el horno, que tiene el calor por arriba y por debajo. Ya es el momento de voltearla. Y esperamos un poquito, a ver qué tal. Mientras te cuento que en nuestro canal vamos a estar subiendo recetas de baba ganush. Eh, si no conoces el baba ganuche es una especie de ensalada del medio oriente de por allá eh, donde se asan las berenjenas se asan así de preferencia al fuego directo si no pues en el horno si tuvieras carbón aún mejor pero bueno se asan y se hace una ensalada con eso con aceite de oliva con ajo con perejil son exquisitas vamos a ver cómo va mira qué hermosura ¿Eh? Levantas y te encuentras con esta sorpresa. Ahora, un poquito del otro lado para que agarre tantitito color. Y ya están listas tus pitas. En cuanto tengamos listo nuestro, nuestra, nuestro falafel, las vamos a rellenar con falafel, con la ensalada que está por aquí, mira, preparándose la ensalada. De momento lleva perejil, jitomate o tomate, va a llevar cebolla e idealmente pepino. Pero no tenemos pepino, así que así será. Y lista nuestra última pita. Mira qué hermoso. No puede, no puede eh, <risa> expandirse más porque se revienta. Así que así fue nuestro tutorial de pitas. Nos vemos la próxima. Busca nuestras recetas, suscríbete, dános like y vamos, vamos viendo recetitas. Chao.